la doctora Valery Sánchez, directora de salud pública. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Bien, es importante nosotros conocer eh, a través de, este, de esta entrevista que tendremos con la doctora Valerie la situación de la provincia eh, cómo está, nosotros entendemos Del... en lo particular que Así las cosas es. han ido mejorando para todo para toda la provincia de Duarte eh, la situación que vivimos en principio con el COVID no es para nada lo que tenemos hoy día, eso es lo que eh, sentimos, pero a pesar de esto hay que mantener las alertas, las alarmas de cuidarnos, de no andar de más en las calles, salir a las diligencias necesarias, y es importante escuchar a las personas autorizadas, las voces oficiales que nos darán las orientaciones y cuál es la realidad de San Francisco de Macorís y la provincia. Vamos bien, a... aquí está la doctora Valery Sánchez. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Muy Un bien. Un gran placer tenerla acá y agradecerle la gentileza de su llamada. Bueno, ¿cómo anda, ¿cómo anda el tema de la pandemia en San Francisco de Macorís? ¿Qué puede decirnos usted? Sí, eh, el tema de la pandemia en nuestra provincia, gracias a Dios, sigue bajo control. Eh, la tendencia que hemos tenido en las últimas semanas, los últimos meses, eh, se mantiene. En términos de los indicadores más importantes, y como ustedes pueden ver cada vez en los informes que realiza el señor Ministro de Salud Pública, nosotros estamos con una baja cantidad de casos nuevos y tenemos la más baja positividad de pruebas en todo el país en este momento. Qué bien. Excelente. Doctora, Francis Rodríguez, ¿cómo le va? Muy bien, Francis, encantada. Mire, eh, que actualmente tenemos que el Hospital San Vicente de Paul eh, está fuera de COVID, no está dando los servicios de COVID, que ustedes tienen un centro de COVID en Huiza. En ¿Cuántas personas actualmente están ahí y cuánto hay en, en aislamiento en Aguayo? Sí, en el centro de aislamiento de Huiza ustedes saben que estamos manejando los casos que requieren cuidados intermedios y cuidados intensivos. Okay. de, de Paúl. En este momento tenemos seis pacientes en cuidados intensivos y ocho pacientes en cuidados intermedios. Ya. Hay una cosa que yo quiero resaltar. Nosotros estamos recibiendo pacientes de diferentes partes del país, de la región eh, y hasta de la ciudad capital. Nosotros oh. hemos tenido pacientes de Samaná, hay una situación que ustedes saben que se ha presentado en la provincia de Santiago con las limitaciones que se tiene de disponibilidad de camas en estos momentos. Hemos recibido pacientes de Santiago, e incluso ayer llegó un paciente de Santo Domingo. Eh, tenemos dos pacientes, uno de Cotuí y de Moca, otro de Majo, hermanos Mirabal. Entonces eh, hay que pensar que como nuestro hospital regional, San Vicente de Paul, está no está disponible para pacientes COVID en este momento, estos momentos, esos pacientes están siendo derivados al centro de aislamiento de Guispa. Eh, eso tenemos en total 14 pacientes en grita, de los cuales solamente hay uno hasta este momento confirmado como COVID. Bien. Okay. Eh, Carolina Medina le va a preguntar, eh, doctora. Adelante. Doctora, buenos días. Para la realización de las pruebas, ¿cómo es la forma en que se están realizando en este momento en la provincia? Perdón, que no escuché la pregunta. Por favor. La realización de las pruebas, ¿cómo es que se están realizando en estos momentos? ¿Hay que ir a un laboratorio privado, en la provincial de salud, en el hospital San Vicente de Paul? Una persona que quiera o que sienta que debe hacerse la prueba, ¿qué debe de hacer? No escuché, no escuché la pregunta, por favor. Vamos eh, a ver. Ella, ella dice, ella habla de las pruebas. Sí, la realización, ¿me escucha ahora? Es que oigo bien lejos. Bueno, eh, yo voy a tratar, y a mí, ¿me escucha a mí? Y te sí, oigo prueba. un poco mejor. Ok, eh, ella lo que pregunta es, es Carolina Medina, yo estoy tratando de, de ser el interlocutor. Eh, con respecto a las pruebas, ¿qué debe hacer una persona que sienta síntomas o cómo se está realizando en salud pública, en el hospital o dónde hay que acudir? La persona que se presenta síntomas, lo primero que debe hacer es acudir a la unidad de atención primaria de su demarcación, de su comunidad, porque ahí va a ser evaluado por el médico y el médico va a considerar si es necesario por sintomatología hacer las pruebas. Tenemos disponibilidad de pruebas en los servicios de salud. Bien. Independientemente de la persona que acuden a su centro médico privado, que tiene su seguro privado y pueden demandar servicio también a, a nivel privado, pues también esas pruebas se vean. Y de inmediato, inmediatamente esas personas se incorporan al sistema, a la base de datos y recibimos información para dar seguimiento y para hacer la correspondiente PCR, que la prueba definitoria ya para este caso. Bien. Bien, sí. Bien, eh, doctora. Sí. Eh, comparativamente con, con los países de la región, hemos visto que los números de República Dominicana eh, están un poquito más elevados. Eh, eh, me refiero, por ejemplo, a Puerto Rico, el propio Haití, Cuba, eh, específicamente los países del Caribe. ¿A qué, ¿A qué pudiera deberse esta diferencia? Bueno, no puedo decir cuál ha sido la condición del manejo de esos países. Eh, no sé... ¿Cuál puede hacer la razón en ese sentido? Porque no conozco la realidad sanitaria de cada uno de esos países. Nosotros tenemos un elemento, no sé si común también a todos los países de, de América Latina, pero eh, hay un tema con, con la, el comportamiento del dominicano. <risa> Ustedes saben todo lo que hemos estado insistiendo con la observación de las medidas de, de higiene, el uso de mascarilla en espacios públicos, y realmente el tema del distanciamiento ha sido una, una, una dificultad, un reto que hemos tenido las autoridades para que eso se cumpla en nuestro país. Ustedes siguen viendo a las personas en las calles, sin usar mascarillas, usted organiza una fila y a los cinco minutos está todo el mundo aglomerado. O sea, es una dificultad, es esa tendencia a la socialización que tenemos nosotros los dominicanos, muy marcada. Y por eso hemos estado insistiendo tanto. Yo pienso que un elemento importante es ese, esa resolución del señor Ministro de Salud Pública, que salió antes de ayer, donde declara el uso obligatorio de mascarilla por resolución. De manera que yo entiendo que las autoridades pues, responsables de, de velar por qué eso se cumpla, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, pues va a ser un espacio mayor en que las personas puedan cumplir con esa, esas regulaciones. Y yo entiendo y siempre dice que los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en orientar a la ciudadanía, en educar en ese sentido y que la única forma de evitar el contagio en los espacios públicos es con el uso correcto de la mascarilla y con el tratamiento que tenemos que tener entre nosotros. Bien, doctora, doctora, le va a hablar Fulvio Ureña. Buenos días, doctora. Me gustaría saber eh, la veracidad de pacientes eh, que fueron traídos al centro de recuperación de Aguayo, de cuarentena de Aguayo. Y también, ¿cuántas semanas tenemos en San Francisco de Macorís sin registrar muerte por COVID? No de ¿La persona en San Francisco de Macorís eh, eh, en aislamiento de Aguayo ¿cuántos cuánto fallecidos eh, eh, perdón cuántas semanas tenemos en San Francisco de Macorís sin reportar fallecidos por el sí. COVID-19 y también el centro de aislamiento de Aguayo que tuvimos una noticia que decían que habían traído de Higüey Sí, ahora mismo tenemos en Aguayo cinco pacientes de los cuales solamente uno es de aquí, de la provincia. Hay personas que están guardando aislamiento aquí y que no proceden de la provincia. Entonces, ¿qué en tiempo caso, tenemos? Por ejemplo, de, perdón, de personas que vinieron de Higüey, hay que tener en cuenta una cosa. Hay una, un protocolo establecido por la Comisión de Alto Nivel de Manejo de COVID en el país que establece que las personas que vienen del extranjero tienen que guardar una cuarentena de 14 días. Todo el que procede del extranjero en los diferentes centros que se han dispuesto para eso. Entonces el tema no es que la persona esté enferma o no esté enferma, sino okay. que cumpla con el aislamiento que está requerido de 14 días para ser desvallar. Se genera una situación con esos pacientes... Pero ya estos pacientes fueron y cumplieron su cuarentena y, y regresaron estando negativos. Doctora, ¿cuánta, cuán, ¿cuántas semanas tenemos sin muertes en San Francisco de Macorís? Desde el 16 de mayo no tenemos mortalidad atribuida a COVID. Gracias. Bien, a Dios. muchísimas al gracias. Final, al final quisiéramos que usted valorara esto en su experiencia, en su conocimiento profesional. ¿Hay la posibilidad de que la República Dominicana tenga un rebrote de la pandemia? Yo tengo conocimiento de la situación de la provincia de Duarte. No puedo hablar de la situación del país porque esos indicadores. Ustedes ven que se hacen análisis estadístico continuamente. Tenemos el centro de información C5I y todo los, el, el equipo técnico que está trabajando en el Ministerio de Salud Pública con el manejo de todas esas variables, pues ellos están haciendo estas evaluaciones. Y ustedes han visto que se ha detenido en este momento el paso a la fase 3 de la desescalada por las condiciones que se han presentado en este momento. Eso, eso determinó la necesidad de que esa resolución del Ministerio de Salud Pública fuera emitida. y Esperamos que con el cumplimiento de esta resolución, aún en medio de las elecciones que tenemos la próxima semana, pues podamos mantener los indicadores como ahora. Bien, gracias doctora. Ha sido un gran placer para nosotros eh, la gentileza suya de conversar sobre estos temas. Señor era la doctora Valerie Sánchez, directora de Salud Pública de la provincia Duarte, con ella hemos conversado acerca del desenvolvimiento el desarrollo de la pandemia del COVID-19 acá en la provincia.